¿Romper barreras, estructuras que dicen ya estoy grande para esto? Para estudiar no hay edad. Y Julián Chávez sabe de esto. Juli, buenas tardes. El que diga que no hay historias lindas para contar en Mendoza, que venga... Oh, perdón, me saco esto porque me, me, me tengo mucho delay. Que venga una, una secundaria, una primaria para adultos. Cada persona que vamos a entrevistar tiene una historia maravillosa porque imagínense, se descolgaron por mil motivos de la, de la primaria, pero vamos a ver gente de edades muy avanzadas, abuelos hoy en el Día del Jubilado que dicen, yo quiero terminar la primaria, vamos a ver un padre con una hija, vamos a ver una abuela, vamos a ver niños que acompañan a sus padres a estudiar. Pero primero en la escuela que hay que hacer, hay que saludar. Buenas tardes, alumnos. Bueno, cuando lo practicamos salió mejor. Fuerte el aplauso para todos nosotros. Miren, miren lo que es este curso variopinto de distintas edades. Y arranco con la directora. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Mariela. Bueno, escúchame. Claro, uno está acostumbrado a venir a la primaria a ver niños. No, no, nosotros tenemos... Gente grande, muy interesante para conocer, así que eh, todos tuyos. Todo lo que les quiera preguntar a los chicos... Es... Ahí voy, pero lo hablamos en la previa. El, lo que significa para ustedes como docentes enseñarle a leer a una persona grande que por mil motivos llega a la edad que llega sin aprender a leer, dice, nunca es tarde para arrancar. Nunca es tarde para creer. Es un placer trabajar con gente grande, es un placer los alumnos que tenemos... Eh, vienen ya con una trayectoria de vida, con una carga de familia, de vida, con muchas situaciones ya vividas y que nosotros aprendemos de muchas cosas que les pasan a ellos, nosotros aprendemos como docentes. Todos los días es un nuevo aprendizaje para nosotros, calculo que para ellos también, porque cuando aprenden y nos demuestran que aprenden, nosotros felices, pero es eh, lo más valioso que tenemos es que nosotros podemos aprender de ellos mucho. ¡Qué pero... maravilla! Permiso, levantando la mano... ¿Quiénes están aprendiendo a leer y a escribir en esta aula? Arranco por vos. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Barbosa. ¿Cuántos años, Miguel? 58 años. ¿Qué pasó en la vida que no pudiste aprender de niño? ¿No pudiste ir a la escuela? ¿Tuviste que dejar? Eh, no, yo vivía... La verdad que nosotros... Eh, éramos muy pobres y vivíamos en San Martín, trabajando en la viña, en la tierra. Y bueno, mi mamá era sola... ¿Fuiste a la escuela y tuviste que dejar o ni siquiera pudiste ir? Fui a, hice primer grado. ¿Y ahí dejé. ¿eh? Y ahí no fui más, no pude ir más, y ahí me tocó ir a abrir a Arar. O sea que has laburado toda tu vida oh, y oh, ahora no. dijiste, quiero ir a la escuela. Y ahora, después de grande, bueno, tengo la oportunidad de, de aprender y bueno. Nunca es tarde para aprender. ¿no? ¿Cómo te sentís cuando empezás a ver las letras? ¿Sabés qué letra corresponde? Mirá, ¿Esto es sí. tu cuaderno? Sí. Mirá la letra que tiene sí. este hombre. Dibuja y pinta lo que más te gustó de la leyenda. Pero ya estás escribiendo vos, sí, ¿ya, ya estás ya, leyendo. Ya estamos, sí. ¿Cómo sí. te sentís con eso? Estoy orgulloso. Se te verdad. abre un mundo, me imagino, Leer los carteles, sí. podés firmar, podés ah, escribir una carta. Ahora sí, ya puedo hacer un trámite, señor, y prendo. El más grande de este, el más grande, como digo Maradona, tu nombre. Isidro Romero. ¿Cuántos años, Isidro? 75 pasado. No hay edad para aprender, no hay edad para estudiar, ¿no es cierto? Eh, creo que es lo último que podemos hacer, ¿no es cierto?, por la edad. Ya no lo va a dar. Salir de la escuela primaria no lo va a dar para otra cosa. No querés la secundaria, pero sí querés leer y escribir. Eh, exactamente. Contame, ¿qué haces leyendo y escribiendo que antes no podías hacer? Por ejemplo, los carteles en la calle, los carteles en el televisor. ¿Qué mundo se te abre, me imagino, millones de posibilidades? No, yo le digo una cosa, he trabajado desde muy chico. Por, por esto estamos aquí y por eso, como él, no pudimos terminar la escuela primaria por un tiempo difícil que se vivía. Bueno, hoy se nos abrió el camino... De poder venir a la escuela y terminar la primaria, que es algo distinto a no saber nada. ¿Cómo te sentís en tu corazoncito diciendo estoy estudiando? No, me siento mejor, me siento orgulloso por lo que estoy haciendo y le agradezco a la maestra, a, el... a todas las maestras que te todo... enseñan. Tiene una palabra, ¿no es cierto?, eh, profesio, profesorado, que son los que tienen paciencia con nosotros, porque nosotros ya vamos de vuelta. No ¿Hay que tenerle la... paciencia, Isidro? No, dice, si se porta, te portas re bien. Fuerte el aplauso para Isidro, bonito, que se emociona. Chicos, ustedes entenderán que cada persona es una historia. Voy a ser... Primero voy a mostrar a los niños. Claro, tengo muchas madres que... ¿Es tu hija? ¿Se llama la niña? Jessia. ¿Sí? ¿Cómo? Jessia. ¿Sí? ¿Sí? Jessia. Qué lindo nombre tenés. ¿Te gusta venir a la escuela con mamá? Sí. Estás viendo la nota que te estamos haciendo. <risa> Mirá, claro, los niños, estos niños son maravillosos. Bueno, ¿te gusta venir a la escuela con mamá? Sí. Te la hace fácil, se porta muy bien. Sí, se porta bien. <risa> bueno, ¿por dónde vas vos? ¿Estás en la primaria también? En la primaria, ¿eh? ¿Te sentís bien pudiendo estudiar, pudiendo bueno, progresar? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal son las señas? Buenísimas. Buenísimas son las ¡Eh! ¡Lo había dejado aparte! Bueno, todos estudiando acá. Sí. ¿Qué, qué maravilla que puedan estudiar los dos. ¿Hay más niños que cuidar en la casa y que se lo dejan a los abuelos? No, se lo dejamos al más grande, al hijo más grande de nosotros. Maravilloso. Todos organizados para que ustedes puedan estudiar. Sí. Chicos, no quiero extenderme mucho, vamos a seguir grabando para mañana que es el Día del Estudiante, pero imagínense cada carita de esta, la madre allá con el niño, ese niño quiere teta, ya tiene hambre. Qué lindas historias, chicos. Bueno, esta es la escuela para adultos. Tantos sueños, tantas oportunidades, algunos que no pudieron en su momento y que pueden ahora. Y el aplauso final porque son un ejemplo de vida y son un ejemplo para nosotros también. Porque uno a veces tiene de tantas cosas en la vida, ¿no? A veces tenemos hasta prejuicios, tenemos estructura de que ya está, el estudio no... Y creo que uno hasta el último día, y hemos visto tantas historias de personas quizás aún mayores que terminaron la secundaria o que terminaron esa carrera que tanto quisieron estudiar cuando eran jóvenes, ¿no? Y que no pudieron y se dieron el gusto de ese desafío personal y poderlo superar es maravilloso. Lo veíamos recién en la emoción de Isidro, ¿no? Isidro era el segundo que habló, está muy emocionado. Y yo me quiero quedar con las docentes, con las maestras. En un momento la cámara hizo así, hizo un pequeño paneo y estaban las tres paradas con una cara, con un semblante de orgullo de lo que estaban viendo de la clase y de ellas mismas también, porque Por es una gran tarea y debe ser un desafío también impresionante llevar, acompañar, así que hermosa nota que ha traído Julián Chabert me en la previa del Día del Estudio. Para estudiante. todos aquellos que ten, tenían alguna duda ¿Mm? se sentían grandes o tenían este prejuicio, bueno, nunca es tarde para cumplir con ese desafío que yo creo que es de uno, ¿no? lo más personal que puede haber como el estudio y las herramientas, me encantó.